Color Me Shampoo Shampoo que te ayuda a sellar y mantener por más tiempo el color del cabello teñido aplica todos los días sobre el cabello húmedo dando un ligero masaje de raíz a puntas y enjuaga y el resultado es un cabello hidratado y con color por más días